Hola, a continuación vamos a mostrar el proceso del cotizador de autos de Sobseguros. Encontrarás un nuevo botón en la parte superior. Este botón de cotizar te dirige a una URL donde encuentras el cotizador de autos. En este primer pantallazo vas a poder visualizar las cotizaciones realizadas donde te muestra placa, la información del cliente el nombre del asesor quien realizó la cotización, marca y modelo del vehículo, las aseguradoras cotizadas, la fecha de cotización y el botón de acción. Este botón de acción te permite ver las cotizaciones, enviar nuevamente la cotización a los clientes y generar la solicitud de expedición. Al generar la solicitud de expedición, esta cotización, la que elija el cliente, seleccionamos la sede, el vendedor que realizó la venta y a generar la solicitud de expedición, la cotización va a encontrarse aquí en la pestaña de pendientes por emitir. En pendientes por emitir encuentras también el listado de todas las cotizaciones que tienes pendientes que la compañía realice ya el proceso de emisión de la póliza. Una vez emitida la póliza, ya las cotizaciones las vas a encontrar en, este, en esta pestaña de emitidas, donde ya la póliza se crea como tal en Subseguros. Para realizar entonces una nueva cotización, vamos aquí a este botón de nueva cotización. Aquí te abrirá el formulario donde vas a, hacer, vas a registrar la placa del vehículo, vas a encontrar la información para registrar el cliente, Puede, tenemos la base de datos de Subseguros ya aquí sincronizada, donde puedes seleccionar uno de los clientes que tienes guardados en SoftSeguros o crear como tal un nuevo cliente. En este caso vamos a crear un nuevo cliente. Registras el nombre, el apellido, la fecha de cumpleaños, el sexo, el teléfono y el correo. Le damos continuar. Vas a registrar la ciudad de circulación del vehículo, seguimos con continuar, seleccionas el uso del vehículo y si es utilitario o no. Aquí ya validamos como tal la cotización, esperamos a que carguen según las aseguradoras que tenemos vinculadas, esperamos que carguen como tal los paquetes con la información de las coberturas y los valores de, de la póliza. Desde este pantallazo podemos filtrar por compañías y podemos filtrar por las diferentes coberturas que existen, daños a terceros, pérdidas totales a daños, pérdida total por hurto, pérdida parcial de daños y pérdida parcial por hurto. También aquí vamos a encontrar la información como tal del vehículo y del cliente que registramos como tal. Desde este lápiz de editar, podemos editar alguna de la información que hemos registrado que de pronto tengamos error. Esperamos como tal que carguen los paquetes para poder realizar el comparador, la comparación de los diferentes paquetes. Los paquetes que deseas como tal enviar al cliente para que realice la comparación. Entonces podemos seleccionar de las diferentes aseguradoras cuatro paquetes que podemos enviar al cliente para comparar. Le damos aquí en el botón comparar y vamos a visualizar los diferentes paquetes seleccionados, haciendo una comparación de las coberturas que tienen o no tienen. Aquí ya podemos enviar la cotización al cliente. Registramos como tal el correo electrónico y le damos Enviar. Cotización fue enviada. Después podemos regresar aquí a la, al listado de cotizaciones y esperamos la respuesta del cliente. Una vez el cliente nos indique en la aseguradora con la que desea como tal comprar, entonces podemos venir aquí a acciones y generar la cotización o volver a enviar la cotización. Si, dese, si el cliente desea que se le vuelva a enviar, podemos tenemos esta opción. O ver nuevamente la cotización. En ver cotización nos vuelve a, re, a, a validar como tal las a, a coberturas de asegura y asistencias que tiene actualmente cada paquete. O, como les indicaba, generar la otra acción es generar solicitud de expedición y ya registrar la aseguradora que haya seleccionado el cliente para poder emitir como tal la póliza. Este es nuestro multicotizador de autos de subseguros. Muchas gracias por su atención.